pasa causa que pasa, que pasa gente rarita del canal todos los que somos de perú conocemos perfectamente que Serenal es obviamente un centro comercial dedicado a la cultura popular anime t-pop videojuegos hosts sagas de películas series de televisión y casi todo lo que se basa en el consumo de la cultura popular ahí se vende un montonal de cosas ya están discos, réplicas de figuras, historietas, funkos, alquilan internet y hasta consolas también. Como sabemos también, Arenales no solo es un punto de compra y venta, sino también que siempre, casi siempre, en fines de semana, siempre es común ver a grupos de jóvenes ahí paseando y. Claramente hablando de su pasión en lo que sea, el anime y otras cosas Y también es típico encontrar todo tipo de personas Otaku, noteros, bebarmistas, kpoperas, armies, coleccionistas, el güey de los fetiches Y tanto así fue su fama que hasta Japón consideró este lugar como el Akijabara peruano Aunque no siempre fue así Como pocos sabrán, Arenales funciona ya de hace como ya desde los años 70 Así que veremos cómo. Un simple centro comercial pasó de ser un lugar casi abandonado a ser el corazón de la cultura friki aquí en Lima. Así que acompáñenme a ver este origen. Así que alista tus y frutos, cuates y tu única cola porque esto será muy largo. la creación los primeros centros comerciales aparecieron en los 60 más nos iremos a más allá en 1978 en la cuadra 17 de la avenida de Nales, en lince se empezaría a construir un nuevo centro comercial para 1979 estaría listo el primer piso y el sótano y ya para diciembre de 1983 estaría listo el segundo y tercer piso cabe recalcar que en un inicio este era un cine actualmente el lugar tiene cinco niveles un sótano cuatro pisos y un subnivel en las cuales hay aproximadamente como 200 tiendas y además de un estacionamiento Hacia fines de los 80 y principios de los 90, Lima fue golpeada por la crisis económica y el terrorismo. Y esto obviamente hizo que los, el negocio de los centros comerciales decayera. Y esto también incluso afectó a un básico Adenales que parecía que le iba a pasar lo mismo que a su hermano el Camino Real. Y tú te preguntas qué es el Camino Real, pues era un centro comercial que era muy, muy famoso en esas épocas. Y qué es actualmente de este centro comercial, pues lamentablemente lo que le. Pues este centro comercial es que quebró y actualmente parece un edificio fantasma es un lugar bien abandonado parecía este ser el fin del hombre año hasta que a fines de los 90 la fiebre del anime estalló aquí en perú y acabó esto como que dándole un nuevo aire a este centro comercial de que de por sí ya parecía ser abandonado la influencia del anime en arenales Aquí es donde voy a introducir El factor importante, Sugoi Para los que no recuerden o los que Ni siquiera escucharon que es Sugoi Era una revista dedicada al anime en aquellas épocas De 1997, incluso Tenía su propio club de lectores Los cuales hacían reuniones mensuales Y compartían nuevos animes que salían En Japón, más aún no Llegaban a San Perú, en el país en este caso Lo que hizo crecer más Al fandom, y se podría decir que Esas eran las primeras reuniones Entre otakus, también tuvieron un programa de televisión y hasta organizaban la primera fiesta otaku, donde también se realizaron los primeros este concursos de cosplay y bailaban las canciones de sus series favoritas como hoy en día lo hacemos, o algunos lo hacen, en este caso yo lo hago Ahora nos vamos en 1998 donde Sugoi abría su tienda en el Centro Comercial de Arenales. Justo en esa época el centro comercial estaba abandonadísimo, encima parecería nueva competencia. Esto inspiró que otras personas abran más tiendas de este tipo, también que de paso aparecieron otras revistas y otros clubes dedicados al anime. En esos tiempos se vendían polos, animes, bueno en este caso en VHS porque ni siquiera existían los CDs. También comenzaron a llegar accesorios, juguetes, aunque que los precios de estas importaciones originales eran bien altos por lo que eventualmente aparecieron tiendas similares con precios más accesibles la tienda de Sugoi que es hoy en día pues lamentablemente es la, la primera tienda hacerlo ya en el 2008 y aún así siguieron apareciendo más tiendas. Cabe resaltar que en esa época también aparecían los precios egipcios, cuáles serían los dos dioses del cost de Victor Víctor Guerra y Poliotaku y también el dios de la bebida y los Holtan y el cacheras esto también resaltar la aparición de las idols y también de un grupo llamado Loren. Hablaré de la mitología de Adenales obviamente si este video tiene mucho apoyo. Aunque claro, obviamente me va a costar investigar mucho. Bien, me toca ahora. La aparición de las cabinas de internet. Justo mientras seguía la expansión del anime, en los primeros pisos del centro comercial aparecían el alquiler de consolas de Playstation o Nintendo y cabinas de internet dedicadas a juegos online como Counter Strike, Dota 2, entre otros. Hoy el sótano y el primer piso tienen varios negocios de este tipo, los cuales muchos son lugares de entrenamiento de gente que se dedica de forma profesional a los videojuegos y actualmente algunas fueron cerradas por pandemia, pero algunas ya abrieron según me cuentan. La adaptación a través del tiempo y la aparición de eventos Con el tiempo el enfoque principal en el anime bajó un poco Por lo cual las tiendas tuvieron que adaptarse con la aparición de nuevos fandom Así es como aparecieron otro tipo de tiendas que eran dedicadas a coleccionistas de figuras Otras con ventas de merchandising donde habían series, películas y también hubieron dedicados a los grupos de K-pop y J-pop. También había unos que me encantaban, eran las bolloscínas y productos que eran traídos de en ¿no? eran delicioso. La aparición de eventos. Aparte también con el tiempo empezarían a hacer eventos relacionados a la cultura y, y en esto también entrarían los concursos de cosplays en fechas especiales. Obviamente, en estos días no se puede, ya que pasamos por una situación muy delicada como la pandemia. Como datos extra, el 4 de octubre de 2010 es donde aparecería una tienda-supermercado llamado Metro, el cual pasaría a ser parte de Arenales. La aparición de los Made Café. De esto no tengo ni idea de cuándo se originó, pero era de esperarse, pero supondremos que fue entre el año del 2011 y 2012, donde se crearían los Made Café. Inspirados en animes de monas chinas, los cuales son muy famosos allá en Japón y obvio Arenitas debía tener una Y también contando los restaurantes de comida oriental, los cuales no tengo tampoco idea de cómo abrirlo. Si sabéis más información, por favor, déjenme en los comentarios, que eso nos ayudaría muchísimo. Hasta luego, bye bye. Muah, muah. En conclusión, el centro comercial de arenales hoy en día es más conocido por ser principal de encuentro entre otakus gamers que y etcétera en el país es un espacio sagrado donde muchos vírgenes otakus como tú o como yo y gente radita viene a disfrutar un rato sus pasatiempos favoritos, conversando y reuniéndose con gente que compartan sus mismos gustos y esta fue la breve historia del centro comercial adenales si saben más información por favor dejarme en los comentarios y darle las gracias a mi a mi amigo este John Coray el cual subió un este en WhatsApp y me gustaría que vayan a visitarlo y también agradecerle a los waifuz, suki y summer si no van a ser la única vez que ya se aparezcan en mis videos sino en los futuros videos también aparecerán si les gustó el video dejen su like, si no les gustó el video dejen su like, comenten para darle su mencora y también para mandarles un saludo en un próximo video, obviamente comenten. Y también suscríbanse y activen la campanita para que Doña Youtube les avise que subió un nuevo video. Sin nada más que decirles, solo cuídense mucho, no se me mueran, sayonara, bye.